Yeah. hola, mi nombre es Lorvar. Pero yo no vendo hay paz mucho a mis panas. Es algo que no dejaré de hacer jamás. Vítenme todo lo que quiera, No reporto y elimino comentarios Yo ni siquiera me pongo a cantar al escenario. Aunque mierda tengo la cabeza. Ustedes me la dan. A mí no me importa. ¿Qué creen que diga? Que si a mí no me gusta lo que hago. Lo disfruto mucho, pero en más ustedes Lancen me piedras a ver si me conocen Soy el músico que echa tonterías y ustedes ni no siquiera escucho lo que tienen encima Yo no soy en dos razones Malvinas, esto estos me como ratitas Ups, me equivoqué Ahora no sé sostenerme de pie Ustedes sigan que yo soy me hago caer A mí no me creen, es porque no sé entender Perdón si se oye mal Pero creo que hay otro detrás Aquí no sé, pero sé que no voy a ganar A la se no me voy, pero yo he hecho indirecta No sé cuánto me va a costar Pero creo que voy a bajar Yo lo que ustedes hagan pero si fueron mal y yo sé parar, no soy la futura estrella. Estos pibes yo les meto cualquiera. Soy un fracaso y creo que es fama. Pero yo no tengo tanta fama como drama. Soy de otra galaxia, no entiendo nada. Ustedes van a conocer pero si yo sigo en la nada. Como si tuvieran plata para agarrarme cervezas. Estos pibes son mejores que las mías. Insúltenme, no me importa a mí, no me importa una chota. Tiren cualquier cosa, pero yo no doy bola. Otra, una cosa es apoyar y otra conocer. Jamás sabré qué significa gay. Ustedes son humanos. Yo, un alien de Marte. Me voy a lanzar otras piedras encima. De y es todo mentiras, en los de Uruguay, su país en la cima. Pero lo que miramos es por arriba Hola, mi nombre es Los Bad, Pero yo no vendo hay paz Contagio mucho mis panas Yo que no dejaré hacer jamás Yeah desafío completado, bebé